Preguntas para el señor ministro de Interior. Pregunta de doña María Isabel Mora. Tiene la palabra su señoría. Gracias. Señor ministro, el 31 de agosto se produjeron al menos siete muertes tras interceptar una patrullera, una patera, en una operación de devolución sumaria en el mar frente a las costas de Merilla. Hay versiones diferentes entre lo que parece manifestar los supervivientes y lo poco que ha comentado el ministerio a los medios de comunicación. ¿Nos puede aclarar qué pasó? Y si después de estas muertes van a cesar en estas prácticas. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señora Mora, en lo sucesivo, las patrulleras de la Guardia Civil seguirán haciendo lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, es proteger nuestra frontera conforme marca la ley con el respeto a los derechos humanos. Y además van a proteger y van a rescatar a todos aquellos que se encuentren en el mar en condiciones inhumanas como consecuencia de que por las mafias son soltados en unas embarcaciones que no carecen de condiciones de navegabilidad. Mire, y además lo harán en aguas territoriales españolas, marroquí, lo harán en aguas internacionales, como lo hacen también en aguas de Libia. Le voy a poner un ejemplo. Aquí tiene usted una barcaza donde se encuentran 1.258 inmigrantes subsaharianos. Son las costas de Libia. Están aquí rescatándolo dos patrulleras de la Guardia Civil. Eso demuestra que hasta en Libia la Guardia Civil, al igual que Salvamento Marítimo, la Cruz Roja y la Policía Nacional, están dispuestos a rescatar y a salvar a todos aquellos que se encuentran en condiciones inhumanas. Gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, me parece muy bien lo que me está comentando, pero no es la pregunta que le he hecho, ¿eh? Para nada. Eh, le estoy comentando un caso del 31 de agosto, como otros muchos que han pasado en nuestras costas, en la de Melilla. Los supervivientes manifiestan que primero llega la Guardia Civil y se tiran al, al mar cerca de la orilla de la costa española y les bloquean la, la entrada. Después llega la patrullera marroquí y también hay más gente que se tira al agua. Al final mueren siete personas. Esto suena creíble porque es una práctica habitual y no porque lo diga yo, sino porque me lo han contestado y reconocido su ministerio en una pregunta por escrito. También lo dicen los colectivos sociales que trabajan en la zona y también lo dice el Defensor del Pueblo en numerosas ocasiones. Esta práctica está puesta a su legalidad, ya que me habla de que quiere proteger la legalidad, seguirán protegiendo la legalidad. Es una práctica que tiene cuestionada la legalidad por numerosos organismos nacionales e internacionales. Y el Defensor del Pueblo se muestra preocupado año tras año en sus informes anuales, porque es una práctica que, aparte de no legal, eh, entre otras cosas, imposibilita que las personas puedan recibir protección internacional, puedan pedir protección internacional. Y, sobre todo, es una práctica que pone en peligro la vida de las personas. En este caso, siete mujeres, siete mujeres que se tiran al agua y que no sabían nadar, mujeres con nombre Aminatu, Merville, Dalo, Dalova, Patiens, Carmelín, Bebé y Clemens. Por ellas les estoy preguntando. Sus directrices son una amenaza para la seguridad y la vida de las personas, y no solamente de las personas que se tiran al mar buscando una vida mejor, sino también a la Guardia Civil, a la que se está ordenando instrucciones de prácticas que no son legales. Y usted que habla de cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad, le diré que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como bien sabe, pues tiene abiertas dos investigaciones por devoluciones en caliente, precisamente a España. Si lo que pasó fue correcto, entiendo que sí, usted es transparente, no tendrá ningún problema, entiendo, en hacernos llegar las grabaciones, geolocalización y comunicaciones de todo el operativo, cosa que le he pedido formalmente. Explíquenos por qué no llamaron a salvamento marítimo. malítimo. Explique también por qué nunca registran los casos de evolución en caliente. Eso me lo han contestado también en una pregunta por escrito. A lo mejor, señor si no ministro, ¿será porque puede haber potenciales demandantes de asilo o menores de edad? Usted Está poniendo en evidencia las operaciones de la Guardia Civil, precisamente con esas prácticas que no son legales. Está a tiempo, señor ministro, de evitar más muertes, porque es que estas no son las primeras delante de nuestras costas, haciendo y paralizando estas prácticas. Señor ministro, deje de anteponer sus políticas migratorias al cumplimiento de la ley, los derechos humanos y la vida. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Mire, señora Mora, ni el Ministerio le ha reconocido nada a usted, ni ningún informe del Defensor del Pueblo se puede referir a los hechos de los que usted está me, me está preguntando hoy. Y le puedo decir, según consta en informes que obran en el Ministerio del Interior, a las 16.15 del día 31 de agosto, eh, una patrulla del de Grupo de, de Especialidad Subacuática de la Guardia Civil, al ver que hay una patera, como se suele vulgarmente denominar, en agua eh, próximas a Melilla, salen viendo también cómo va también una patrullera marroquí. La patrullera marroquí llega antes y empieza a remolcar la patera que sabían ellos los primeros que la habían cogido. Cuando la están remolcando, se tiran. De las 22 personas, todas se tiran al agua. La patrullera española de la Guardia Civil recoge a 13 personas y se las lleva a Melilla activando todo lo que es el protocolo de Cruz Roja. Eso es lo que hizo la Guardia Civil, como hace tantas y tantas veces. Mire, le voy a decir, le voy a decir, eso es lo que nos costa Lo que pasara en otro, con, la, con la patrullera marroquí, nosotros no tenemos ningún tipo de constancia. Por tanto, usted sigue averiguando. Lo que sí le digo, ¿usted sabe cuántos han sido las personas que han llegado este año por vía marítima a nuestro territorio, han llegado más de 11.000 personas. Estas más de 11.000 personas que han llegado, han llegado gracias a que salvamento marítimo y la Guardia Civil en cada caso las han salvado de que perecieran. Por tanto, se han dedicado a salvar las vidas en el Mediterráneo. Los hemos recogido en aguas internacionales, se han recogido en aguas de Marruecos y se han recogido también en aguas españolas y se han traído a territorio español. ¿Qué es lo que hacemos? Cumplimos el derecho internacional y no ha sido en ningún momento sancionado jamás por derechos humanos, por las prácticas que venimos realizando. Actuamos siempre en contra de la ley. Otra cosa es lo que, usted algo, pregunta, señor ministro. que es algo totalmente distinto. Nosotros defendemos la ley y salvamos vidas humanas. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta, a Francisco.